Creo que habíamos perdido un poco el control sobre nuestras vidas y éramos incapaces de parar porque nos, nos creíamos imprescindibles y no pero yo cómo voy a no, no entregar esto o cómo voy yo ahora a parar en este momento de mi vida ¿no? y de repente pues una pandemia nos ha hecho frenar a todos en seco y darnos cuenta de que, bueno, de que nada es de que casi nada es imprescindible de que casi lo más importante es la salud y, y y nos ha hecho eh, darnos cuenta yo creo de que las cosas importantes son pocas y de, y, y de que las cosas importantes no son cosas esto nos ha llevado a, a plantearnos eh, que no hay que dar nada por sentado no porque eh, siempre tendemos como a hacer muchos planes a tener todo previsto a prever las cosas planificar y y yo creo que cuando nos dejan sin plan está el desconcierto que uno se queda como como sin recursos y yo creo que hemos aprendido a ante la adversidad ejercer hacer uso de nuestra libertad para responder ante esas circunstancias bueno yo creo que quizá lo más importante o lo que destacaría sería eh, que, que nos hemos dado cuenta de que somos capaces de vivir con menos recursos de una manera más, menos acelerada y también que somos vulnerables de maneras que no, que no sabíamos, que, que también eso nos lleva a unos planteamientos eh, sobre la dualidad entre temas como la economía o la salud. Eh, que son bastante complejos de atajar y que son, supongo, que nuevos retos también para, para los tiempos que vienen. Creo que estos días encerrados nos han enseñado que se puede valorar mucho el espacio doméstico, el hogar, eh, convertirlo en una zona pues, donde la imaginación y la creatividad pueda estar presente, ya no solo a nosotros como artistas, sino que realmente se convierta en un espacio inspirador para mucha gente. Eh, nos hemos dado cuenta que las ciudades están más limpias y que se puede vivir en ciudades más verdes, más peatonales. Y sobre todo nos hemos dado cuenta de que podemos realmente hacer cambios cuando, cuando nos unimos como sociedad. Yo creo que esta situación nos, más bien nos regaló el tiempo para reconciliarnos con nosotros mismos que es un lujo increíble que esta sociedad nunca nos da, porque siempre andamos así de rápido. Y, y como quise explicar en mi cuadro, que después de bañarme me veo al espejo, pero está lleno de vapor, entonces no me puedo ver de verdad. Este vapor es el smog, es el, la nube que esta sociedad nos construye alrededor de nosotros. Pero gracias al tiempo que tuvimos, podemos limpiar este vapor entonces también podemos regresar a vernos quién somos de verdad. No somos capaces de vivir con, con muy poco. Y eso es una cosa que yo creo que hemos aprendido casi todos. No eh, necesitamos mucho para ser felices, nos sobran muchas cosas. Eh, y es importante vaciarte, ¿no? Vaciarte todas estas cosas que nos sobran para poder, para poder recibir. Eh, eso nos, nos lleva a, a yo creo que ha sido un tiempo en el que hemos sido más sinceros que nunca con nosotros mismos y considero que eso es un valor clave, eh, no solo para dejarlo guardado en nuestro ámbito personal o en nuestro espacio doméstico, sino también para trasladarlo al mundo, ¿no? en todos sus ámbitos, ¿no? en el ámbito eh, político, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito laboral, eh, creo que es un valor clave y fundamental. Pues de mi experiencia y de la gente que me rodea, lo que más me ha impactado ha sido ese parón y creo que eso es lo que de lo que nos habla es que tenemos que vivir un poco más el presente eh, y valorar lo que tenemos. Lo que would say is that the pandemic has certainly been um, a unique phenomenon uh, in our generation in terms of the fact that it has impacted everybody in the globe, uh, no matter where you're from, which country you're born in, if you're rich, poor. Young or old, you have been impacted in some way, at least. The virus hasn't stopped for race or wealth or privilege or class or any of those things that we often talk about. And if anything good can be taken from that, I hope that in the future or moving forward, it can serve as a reminder to people that we need to live in a world that works for everybody rather than for a few people, especially in light of recent events in America. Creo que es Seguramente, seguramente cada uno está teniendo pequeños aprendizajes, pero como sociedad, yo creo que va a tener que pasar más tiempo eh, hasta que podamos tener conclusiones y ver qué hemos hecho mal, qué